Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma Facebook Live, nuestra gente de Telenor, Canal 10, Canal 310, en alta definición a nivel nacional, además de nuestro canal hermano, Canal América, en el 1014 de óptimos Cable, en los Estados Unidos. Esta transmisión desde el supermercado por venir, víspera de la cena de Navidad. Hoy tenemos nuestra cena tradicional y le damos la bienvenida a la diputada del pueblo, Dorina Rodríguez, diputada, buenos días, bienvenida. Déjame ver si, si el micrófono está bien para que no fallemos. O que no. Ahí sí, ok. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Roberto, por esta oportunidad de, de dirigirme a todo tu televidente. Gracias infinitas y muchísimas bendiciones para ti, también para esa bella dama que nos acompaña. Raquel Ortega, Raquel Ortega. que se integra en esta transmisión especial, parte del staff del toque del mediodía. Buenos días, Raquel. Hola, está? hola, Roberto. Hola a todos los que nos siguen a través de la magia de la televisión y de la Internet, por supuesto, los que nos ven a través de www.telenor.com.do. Un abrazo bien grande, un gusto volver, interrumpir mis vacaciones, pero se merece porque hay que cerrar el año en grande, evaluar todo lo que ha pasado en esta eh, 2020 que ha marcado a la humanidad. Dorina, un placer recibirle, ...y nueva vez conversar con usted aquí en este programa especial. Bienvenida. Gracias. Eh, diputada, sí. el tema de hoy, este fin de año, el presidente Luis Abinader... ...ha sido firme con su idea de que no está de acuerdo con el barrilito. Pero hoy víspera ya de Nochebuena, que es mañana, ¿qué han hecho ustedes los diputados? ¿Recibieron la tarjeta, la están repartiendo? ¿Recibieron algún barrilito...? Eh, cuéntame usted, diputada. Bueno, bueno, te cuento que yo no he encontrado el barrilito. Yo no sé por qué los diputados no salen a decir eso, pero yo no he visto ningún barrilito. Eh. El barrilito se lo dan a los senadores, no a los diputados. ¿El cofrecito? Ahora bien, a los, no, ni, ni ningún el cofrecito, cofrecito parecido. Yo no sé si los peleaditas se lo llevaron, yeah. el cofrecito. <risa> Pero yo no he encontrado el mío, ¿eh? Ya. Y yo no he visto los otros diputados con cofrecito tampoco. No entiendo por qué no llega la información a la gente, por qué no lo dicen. A mí no me han entregado ningún cofrecito. Ahora bien, sí, eh, para las Navidades, eh, sí nos pusieron unas tarjetas eh, que, es una, que quiero felicitar y me siento cada día más honrada de ser parte de este cambio, donde la gente ya no requiere ir a arriesgar su vida en un tumulto por una cajita, sino una tarjeta eh, de comida donde puede ir a cualquier lugar, a cualquier establecimiento y consumir esos 1.500 pesos que sea de paso es de, mejor, de, de mayor valor que esas cajas que tanto le afectaban y humillaba al pueblo dominicano. Con relación a mi caso particular, que soy una diputada que siento que fue el mismo Dios con la fuerza del pueblo que me llevó a esa posición, por lo que ya todo el mundo conoce. Yo estoy ya, eh, haciendo con esas tarjetas eh, la llamada ruta de la gratitud. ¿Cuántas tarjetas usted recibió, diputada? <risa> es, es, <risa> esa información es discrecional. No, está bien. No hago la porque... pregunta porque tuvimos al ministro, uh -huh. enel Cabrera, eh, en nuestro espacio... Eh, cuando lanzó la tarjeta y nos decía que la tarjeta se iba a repartir a través de la Junta de Vecinos, del Plan Social e incluso a los partidos opositores se le iban a entregar tarjetas para que las repartieran. Y estamos hablando eh, casi un millón y pico de tarjetas que se mandaban a producir para repartirlas principalmente para devolverle la dignidad al pueblo dominicano de que no tuvieran esas molestosas filas eh, esas cajas que muchas veces denigraban a las personas no, porque se las tiraban. Y Entonces, que... Por eso le hago la pregunta, para ver si fue equitativamente que se distribuyeron la tarjeta. Bueno, yo me siento satisfecha y siento que puedo llegar donde la gente humilde a darle ese abrazo de gratitud con ese gesto. Pero no, no sé si tengo la autorización de dar esa información, porque es una información de la Cámara de Diputados, ...y no me, no, me, no me autorizaron a decir. ¿Y qué mecanismo está utilizando usted para la distribución de esas que le donaron a, a usted? Bueno, el mecanismo que yo estoy usando es la ruta de la gratitud. Estoy yendo a esos lugares humildes de los diferentes barrios... ...que con mucho amor me abrieron sus puertas cuando yo fui a pedirle el apoyo... ...aún siendo una candidata sin recursos para pagar voluntades... ...y me abrieron su corazón... Hoy yo estoy volviendo a esos lugares humildes, a darle las gracias con ese gesto de gratitud. Esa fue la estrategia que se me ocurrió eh, más consciente y como una forma de ir donde la gente. Porque la gente se queja muchas veces de que los políticos después que llegamos a la posición no aparecemos en parte. Yo estoy llegando a las casas de las personas, personalmente. Y la gente se pone súper feliz porque eso no lo había hecho nadie. Ya. Yo estoy hasta las 9, a las 8 de la noche llegando a las familias y se quedan así, sorprendidos y, y lo reciben con mucho amor. Muy bien. Bueno, eh, eh, hay que mencionar, eh, diputada, ya víspera a la Nochebuena, mañana, eh, bueno, desde hoy comienza un gran flujo de personas a trasladarse de un punto A a un punto B a compartir esta cena de Nochebuena. Eh, pero eh, las autoridades, eh, precisamente ahorita vamos a hablar con el director provincial de salud, el doctor Luis Nelson Rosario Socía, vamos a hablar con Xiomara Hernández, de, de director del plan social, eh, con el alcalde. ¿Qué mensaje usted le deja a, a la población que mañana y desde hoy comiencen a trasladarse a compartir en familia esta cena, esta tradicional cena de Navidad? Que recordemos que este tiempo... Es un tiempo de espera, de espera del nacimiento del Niño Jesús, que ya que este fue un año tan especial, que no evaluemos por qué no ha pasado tantas situaciones, hemos perdido tantas personas, sino para qué. Y que en este tiempo, en vez de mucha alboroto, mucha música, nos recojamos en nuestros hogares, con nuestra familia, en reflexión. De cuáles son las cosas que podemos mejorar como seres humanos. Yo deseo que el niño Jesús renazca en el corazón de todos los dominicanos. Bueno, gracias, diputada Dorina, una diputada que es la diputada del pueblo y de Dios. Bueno, porque fue un milagro, ¿eh? Sí, un milagro. Fue un milagro, fue un milagro sí. sí. Nosotros vamos a un corte para seguir con esta programación especial desde el Supermercado Porvenir en vivo haciendo esta simbólica cena de Navidad, Víspera, Nochebuena, mañana 24. Así que no se desconecte. hacemos un breve corte y seguimos con nuestras invitadas y nuestros invitados, las autoridades de esta provincia de Duarte, a las cuales le estamos eh, preguntando sobre eh, este fin de año. Así que vamos a la pausa, señor director.